Cerca del, parque, del parquecito de la patrulla. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? Nadim Paulino. ¿Dónde reside la vía? ¿Dónde vive por la niña? Con la duda allá arriba. Todos esos golpes, ¿con ¿qué te lo propinó? ¿Sí? Esos golpes, ¿con qué te propinó todos esos con los, golpes? Con los puños. ¿Sí? ¿Sentiste en algún momento creía que ibas a morir? ¿no? Sí, me sentía que me iba del mundo, del aire. Pero me mantuve y llegué a él mismo, de cínico, sí. me trajo a él. ¿Él te trajo a ti? Sí. ¿Y qué pasó, que él te trajo? ¿Luego que él te trajo? ¿Qué sucedió?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 Luego que él te trajo, ¿qué sucedió? El que le dijo a los médicos, ellos habían preguntado a los médicos qué me pasaba y le dijo que me habíamos atropellado con un palo de luz. Y, y yo estaba gritando y me dolía mucho las piernas y solamente dije, no, no estoy con un palo de luz, no estoy con un palo de luz, pero no me atreví a decir más nada. ¿Qué edad tú tienes? 23. ¿Y tú vives? En Villaverde.